esto es lo primero que te vino a la mente? Sentado en un patio. ¿Un patio? Sentado en un patio. Dime más. Ah, estoy mirando las hojas de los árboles. ¿Y cómo son esos árboles? Son verdes. ¿Estás solo? ¿Estás acompañado ahí? Mira a ver. Solo. Uh -huh. ¿Y cuántos años tienes ahí? Veinte. Veinte. Uh -huh. Cuéntame lo que está sucediendo. ¿Qué es lo importante de ser memoria? es lo importante de ser memoria? pensando Pensando. Uh -huh. vamos a ver a dónde te lleva estos pensamientos qué te viene a la mente una cueva uh, una cueva muy bien dime sobre esta cueva Oscura. Oscura. Uh -huh. ¿Y dónde está esta cueva? Una montaña. Una montaña, muy bien. ¿Puedes entrar en esa cueva? Sí. Uh -huh. Entra en esa cueva y descríbeme todo lo que ves en esta cueva. ¿Qué ves ahí? luz que clic uh -huh. se prende se apaga uh -huh. de qué color es esa luz blanca uh -huh. de qué tamaño es esa luz no la puedo ver solamente resplandor uh -huh. vamos a ver si podemos seguir esa luz de dónde viene está suspendida? Uh -huh. ¿En el aire? Sí. Uh -huh. Conéctate con esa luz, mentalmente, telepáticamente. ¿Qué te quiere decir esa luz? Una madre con, agarrando un niño por la mano. Uh -huh. más. ¿Estás viendo eso o te está contando eso? Me puso solamente. Uh -huh. ¿Y qué tiene que ver esta madre? ¿Quién es? No te veo la cara. Uh -huh. ¿Y el niño? Un varón. Uh -huh. Pregúntale a la luz. Quiénes son estos, familia de algo. Uh -huh. y qué tienes que hacer tú con esta información entrando a en mi cerebro. Uh -huh. Cuéntame más. Se me... me claro y se oscurece. Uh -huh. ¿Qué te sientes ya que está esto en tu mente? Como... Entré... Entré en medio de medio de la montaña uh -huh. sí, en otro sitio ahora uh -huh. cuéntame que es este sitio salí uh -huh. de, entré por el tren por el buquete uh -huh. y salí al otro lado pero hay un sol hay sol hay sol dentro uh -huh. es como otro mundo cuéntame cómo luce este mundo ¿Está dentro de la montaña? Sí. Uh -huh. Estoy... En, como un disco de, de una montaña que puedo ver el horizonte. Uh -huh. con, con un árbol muy viejo. Uh -huh. Un árbol de ceiba. ¿Y está este árbol dentro de la montaña? Sí. Uh -huh. hay, estoy dentro de una montaña pero hay otro que entré a otro sitio entré en la montaña pero la montaña me llevó a otro sitio mm. hay gente ahí ¿cómo lucen esta gente? un hombre de roca, hombre de roca uh -huh. Uh -huh. Más? Hay un hombre como un indio, hindú, uh -huh. manto blanco con con una perla azul en el medio. ¿Y ¿En medio de qué? De su cabeza. Uh -huh. Y este indio es humano. es humano de líder uh -huh. y cuéntame algo de, de este hombre de roca es el mismo dicen que es mi familia que su familia mi familia o tu familia hay más pero no parece humano. Uh -huh. ¿Cómo parece? Diferente. Descríbemelo. Como persona de. de los Coming Books. Uh -huh. Tal de Roca. Tal señor con. con la son rubio un, um, una piedra azul dónde está esa piedra azul en el medio de su frente y qué significa esa piedra azul en su frente sabiduría te puedes conectar Sí. Uh -huh. ¿Qué te dice? Vendría por un canal de velocidad. Un canal de velocidad. Uh -huh. Uh -huh. Muy rápido. Muy rápido. Físicamente o mentalmente. Mi mente. Mhm. Uh -huh. ¿Y qué te está tra transmitiendo en ese canal? Mucha línea, uh -huh. un triángulo al final uh -huh. ¿Y ¿Qué significa eso? ¿Es un idioma? Conexión ¿Conexión? Sí uh -huh. Pídale a tu familia, a este hombre que te pueda comunicar en el lenguaje que tú entiendas, en este idioma. ¿Qué te dice? ¿Qué dice? Uh -huh. ¿Qué te sientes? Siento que me... Que me entra a en mi cuerpo. Uh -huh. Me confunde porque me, me... cierra. No puedo entrar a donde... Uh -huh. Pone... blanco. pero pone negro. No me deja entrar donde él. Uh -huh. Entonces vamos a preguntarle a él. ¿Qué es lo que te está dando? ¿Qué comunicación es esta? De mi mente. Uh -huh. Centro de mi mente. Uh -huh. Pero no lo entiendo. Vamos a ver cómo podemos identificar lo que está poniendo en tu mente. Quiero que ahora busques en tu mente lo que usas para saber. Hay algo dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente que usas para saber. Quiero que aprendas este idioma inmediatamente y vas a poder saber está enseñando animales que nunca había visto uh -huh. cuéntame de estos animales uh -huh. parece un Tipo de caballo, uh -huh. no es no, caballo, vuela también. Vuela, uh -huh. ¿qué más te están indicando? Es mi caballo. Es tu caballo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Lo reconoces? Sí. Uh -huh. ¿Cómo se llama tu caballo? como ¿Cómo es? Brita Brita uh -huh. ¿Qué más? Me pone a mirar la montaña uh -huh. Estoy volando Me está mirando a volar con él en la montaña uh -huh. Y mientras está en este caballo, Brita Quiero que te mires el cuerpo ¿Cómo luces en este caballo? Más? Tengo un tipo de, de armamento, tipo de armamento como ropa, uh -huh. como una armadura. Tipo de armadura. Uh -huh. ¿Tu cuerpo entero? Sí. Uh -huh. No me puedo ver la cara, estoy tapado en metal. Uh -huh. ¿Y este metal es parte de tu cuerpo? Lo, estás, lo tienes vestido así? Tengo es? vestido uh -huh. Está puesto sobre mí uh -huh. Una espada ¿Qué más? Tiene un rubí en el centro ¿La espada tiene un rubí? Sí uh -huh. ¿Y a dónde vas? Cuéntame dónde te lleva Brita me lo que ves que le enseñan un master en una un, un roto hay alguien en un roto quién un, es no lo puedo ver uh -huh. solamente sentirlo uh -huh. ¿Estás encontrando con este Master? Sí. Uh -huh. Quiero que uses esa parte de tu mente para verlo. La parte que sabe. Me controla mi mente. ¿Te controla la mente? Sí. Uh -huh. Eso me pone negro. No quiere que lo vea. ¿Cómo te sientes con él? Quiero entonces que conectes con el alma de él a ver si reconoces este alma. Blanco. ¿Reconoces quién es? Alguien que conozca, pero no sé qué. Uh -huh. Muy bien. ¿Y qué es lo que.? ¿Cuál es la razón por, eso, por esta reunión hoy con el Master? Querer limpiar que mi alma. Uh -huh. ¿Qué es lo que tiene el alma tuyo que necesita limpieza? Confusión. Uh -huh. Y peso. Uh -huh. Muy bien. Entonces vamos a ver qué pasa. Dime lo que, lo, lo que sucede ahora. Entró en mi cuerpo. Uh -huh. Está limpiando mi cuerpo. Uh -huh. ¿Qué está usando para limpiar tu cuerpo? Su espíritu. Uh -huh. Dentro de mi cuerpo, de uh -huh. mi pierna, uh -huh. vamos a ver lo que encuentro en las piernas Tengo problema la la coyuntura uh -huh. de dónde viene pregúntale el máster. estrés uh -huh. de confianza uh -huh. y cómo va a limpiarte de todo eso hoy con la luz uh -huh. Muy bien. Me puso una luz blanca entera sobre mí. Uh -huh. Dime dónde va esa luz ahora. Está encima de mí, calentando mi cuerpo. Está uh -huh. mi cuerpo. Hay una mujer, también. ¿Cómo luce esta mujer? Blanca. Ojos. Crise. Pero es ¿Y quién es ella? Pregúntale, conéctate telepáticamente. Ella está con él. ¿Qué? ella se encarga de trabajar en mi cerebro, la uh -huh. parte del medio de mi cerebro. ¿Y cuál es la razón que necesita ella trabajar hoy en ese cerebro? ¿Qué tiene ahí? Cogí mucho golpe cuando peleé. Uh -huh. ¿Y qué ha pasado ahí? Mi masa de cerebro está Quick. Uh -huh. ¿Alguien, Alguien me implantó algo en el centro de mi cerebro para no poder lograr. Uh -huh. estar removiendo unas placas de mi cerebro. Muy bien. ¿Eso es lo que le pusieron ahí? ¿O fue un implante de algo más? Alguien implantó eso ahí. Uh -huh. Pregúntale quién fue. ¿Quién estaba ahí? La placa de mi cerebro. Uh -huh. Siempre han estado ahí. ¿Por qué la pusieron ahí? Deñitarme. Mm. ¿Y él lo está quitando? ¿Lo está quitando. Muy bien. Cuéntame lo que está haciendo trabajando en el medio de mi cerebro, uh -huh. sacando los metales plateados dentro de mi cerebro. Uh -huh. Son como unos tipos de cristales. Uh -huh. Y mientras que ella haga eso, pregúntale, ¿qué es lo que estaba haciendo esto para alimentarte? ¿Cuál fue la función de esto? No puedes conectarme con mi higher self. Mm. ¿Y ahora? Ahora bueno, no puedo conectarme. Mm -hmm. ¿Ha sacado todo de ahí? Queda todavía, está sacando. Mm -hmm. Pero si un saca, puedo ver ahora. Mm -hmm. Muy bien. Dime lo Mas, que estás viendo. Sé quién es el máster ahora. Uh -huh. ¿Quién es el máster? El máster tiene un parecido a mí. Uh -huh. Pero muy fuerte. Pregúntale, ¿quién es? Akiro. Uh -huh. ¿Akiro? ¿Es su nombre? Es su nombre. Uh -huh. ¿Y por qué es que tiene padres parecido a ti? He tenido descendencia. Desend Ajá. Viaja por mucho planeta. ¿Y es si sí, es descendente tuyo? Me quieren buscar. ¿Quién te busca? Ellos me están buscando. ¿Para qué? Yo me perdí. Mm. Pregúntale cómo te perdiste. Explosión de un planeta. Mm -hmm. Fue ese? Una guerra en planeta uh -huh. se explotó. Me enviaron en una cápsula. ¿A dónde? En el espacio. Uh -huh. ¿Y eras joven? Era un niño. Un niño. ¿Y qué pasó con? con esta cápsula. ¿Dónde fue? Me cogieron. ¿Quién te cogió? Una nave. Uh -huh. Vamos a ver quién estaba en esa nave. ¿Cómo lucen? mucha tecnología, mucha tecnología, uh -huh. como lucen físicamente, tienen algo, están cubiertos con algo, tan cubierto con goma, con goma, no, mismo, mismo uniforme que yo tenía de hierro, ah, armadura, sí ¿Y cómo luce? Parece humano, pero no son humano. Mm. Hay una de ella de azul, su piel es azul. Uh -huh. Y estos que tienen armadura, son lo que nave, lo ¿Son, que, de, ¿Son de tecnología? Sí. Uh -huh. Son los que están lo que, que manejan la nave. Uh -huh. ella, ella es una mujer de otra especie. Uh -huh. Azul. ¿Cómo luce? Ya tiene como. Parece como si fuese Dios Tipo de dinosaurio, como un reptiliano azul. Sí. Uh -huh. Describeme la. ¿Cómo luce? Ah, la cara tiene azul, uh -huh. pero como unos puntos de pecas pero no son pecas son como una mancha uh -huh. como un ojo en el medio su pelo es naranja pero es mucho más alta uh -huh. que todos los que están ahí uh -huh. ¿cómo viste ella? tiene un traje diferente, un traje diferente parece un traje de Muchos layers uh -huh. parece traje, pero no es traje, es parte de su cuerpo. Yo creo, yo creo que eso es parte de su cuerpo. Uh -huh. ¿De qué color tiene? Un color es como. Peach. Uh -huh. Peach and Blue uh -huh. y color de mancha como negra, uh -huh. Un brown, como negra, ese es su cuerpo. Uh -huh. Y cuando estás con esta mujer, ¿cómo te sientes? Bien. Uh -huh. ya, está, ya está con nosotros a la hipnosis también. Uh -huh. Cuéntame de eso. Están pasando unos rayos por mi cuerpo, uh -huh. sentado en una cama, y dentro de la nave. ¿Y está acostada también? Ella me está observando. Ok. Ya están. que sabe lo que yo estoy pensando. Uh -huh. Me deja verla y no me deja verla. Uh -huh. ¿Y estás hipnotizado ahí? Eh? Ahí estoy haciendo el tipo de no mía. Uh -huh. Hay más gente de ellos. y yo solo que... ¿Qué hacer contigo ahí? Me, me están... Están introduciéndome otras personas de la misma especie de ella, uh -huh. pero este es un varón ¿Cómo luce él? Luce de otro color tiene color de un de una tortuga uh -huh. su cara es diferente como lo tipo de cara de serpiente uh -huh. como el cuerpo como humano como humano uh -huh. Pero grande. ¿Y puedo hablar contigo telepáticamente? Sí. ¿Qué te dice? Van a arreglar todo hoy. Mm. Cuéntame de eso. ¿Qué van a arreglar? Voy a entrar profundo en mi cerebro. Puerta que tienen que abrirse. ¿Cómo abren esa puerta? Con mi energía. Uh -huh. Dime lo que pasa cuando abren esa puerta. Se me cierran los ojos. como un tipo de serpiente uh -huh. yo me estaba observando ¿cómo te hace sentir eso? como si yo, yo me estás estudiando uh -huh. No sé por qué estoy ahí. Uh -huh. Yo no soy de ahí. Yo fuera lo que me cogieron. Uh -huh. Y me dice que van a arreglar todo hoy. Sí. Vamos a ver qué te arregla Tengo una cama, pero una cama sorprendida. Uh -huh. Anti-gravity. sacar una placa del cerebro. ¿Y qué significa esa placa a este niño? ¿Qué hay en esa placa? Confusión uh -huh. de confianza. ¿Y ahora qué? Una persona forma un espíritu, pero solamente ve la sombra. Uh -huh. ¿Y dónde ves ese espíritu? Mi mano derecha de mi cabeza. Uh -huh. Conéctate telepáticamente. ¿Quién es? ¿Qué te dice? ¿Qué sientes de este espíritu? mueve mis músculos ¿mueve los músculos? me mueve mis músculos de mi cuerpo uh -huh. ¿y cuál es la razón que te mueven los músculos? está probando mis músculos uh -huh. como si fuese copostura ¿Y qué más? Hay algo que no me da. Hay algo que se me cierra, se pone negro. Uh -huh. Solo puedo ver solamente por, por fracciones de segundo. Uh -huh. Pero se tapa. Se pone oscuro de nuevo. Vamos a preguntar por qué. ¿Qué es lo que está tapando eso? mi ego mm. ¿Cuál es el problema con el ego hoy? ¿Por qué no quiere que vea eso? Todo descontrolado mm. Vamos a pedirle al ego hoy que te deje ver esto ¿Está de acuerdo? A hablar con el ego ahora 1, 2 y 3 Ego, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no deja que vea esto? No está listo No está listo, ¿por qué no está listo? No está arreglado ¿No está qué? Arreglado ¿Está arreglado? No ¿Por qué es eso? Trabajando con su mente uh -huh. Ego esta sesión no es de ti. Esta sesión es para que él aprenda algo de él. Para poder arreglar las cosas. No tienes que meterte con esto. ¿Le das permiso para poder ver? Sí. Muy bien. Mientras que haga eso, quiero ahora que mire tu cuerpo completo, alusquear al cuerpo y dime si hay otra sombra que encuentres en ese cuerpo. ¿Qué encuentras? ¿Cómo está ese cuerpo? Está, está, bien. está bien Muy bien, entonces ahora vamos a preguntarle A maestro O su ser superior Que se presente Y dime ¿Por qué es que han traído A Juan Carlos aquí hoy? ¿Qué quiere decirle a él? Quiero conectar nomás. Cómo vamos a conectarlo a él más. Quiero conectarlo con el source. Y cómo lo van a hacer hoy. ¿Quién lo está haciendo? Su maestro. Su master. Su master. Vamos a ver, vamos a seguir a conectarlo. Dime lo que está haciendo. Estoy Limpiándole. Dime lo que está usando. La sangre. Uh -huh. ¿Qué tiene la sangre? Limpiándola. Uh -huh. Mi corazón. Uh -huh. que tiene el corazón? Peso. Uh -huh. Él dice que quiere, quiere soltar todas las ataduras que te detiene. Eso es lo que tiene en el corazón. Tengo mucha atadura. Uh -huh. ¿Qué ha causado esta atadura? Mi vida. Uh -huh. He tenido que caer muchas veces y levantarme. Uh -huh. Y vamos a ver estas cicatrices que él tiene de todas estas caídas que le ha hecho desconfianza bueno vamos a cambiar esa desconfianza a otras cosas porque cuando uno se hiere sale unas cicatrices no es verdad La marca. las marcas las marcas y estas marcas le indican dónde es que se ha roto, roto y se ha sanado. Y hay una costumbre japonesa de cuando se rompe, digamos una tacita de té, lo que hacen es que la pegan con oro. Y no solamente está pegada más fuerte, pero luce muy bella y ahora vamos a ver todas esas veces que se ha caído Juan Carlos y se ha tenido que levantar todas esas marcas que ha tenido él en su alma y su cuerpo y vamos a llenarlas con oro sabiendo que la única manera de aprender y tener juicio es cayéndose y levantándose cuando uno es niño la madre y el padre saben que el niño tiene que caerse para aprender y vamos a llenar todas esas marcas esas cicatrices con ese oro sabiendo que esta alma es de oro y ya cuando está lleno de oro ya tiene ese, no solamente tiene el juicio y la sabiduría, pero tiene la fuerza, la fuerza del alma, sabiendo que no importa las veces que se puede caer, que siempre se levanta, aún más fuerte. Y dime cómo luce ese cuerpo y alma ahora que está lleno de tanto oro. Sólido y resplandeciente. Bello. Parece un, como una armadura, ¿no es verdad? Una armadura de oro. Una armadura de oro. Bello, bello. Y ahora que estás completamente lleno de oro, vamos a ver qué más está aquí para ser el Master. Carlos quería saber quién es él en este mundo, en esta vida. Y hemos visto muchas escenas de cuando era en, estaba en otro planeta, recogido por eso en las naves. ¿Qué hace ahora aquí en este planeta? ¿Por qué vino aquí? Camino alguna misión. Uh -huh. Cuéntame de esa misión. ¿Qué tiene que ver esa misión con Juan Carlos? Para que su hijo, a través de su hija, pueda perdonarse el mismo. ¿Han tenido un acuerdo estas dos almas? Aquí. Uh -huh. ¿de dónde se conocen ellos antes? De un, de un planeta ¿puedes mostrarle a él dónde se conoció con su hija en este planeta? ¿quién eran? ¿cómo se, co so se conocían? Sirius Star Sirius Star uh -huh. cuéntame más a ella. Uh -huh. ¿Ella lo perdió a él? Sí. Uh -huh. ¿Quién era ella para él? Su hija. Su hija. ¿Y cómo lo perdió? Con el alma. Uh -huh. Cuéntame más. Se Se des Se desesperó. Uh -huh. Y el máster la envió aquí él la envió aquí Sí. Uh -huh. para sanar y terminar mi, mi trabajo uh -huh. y cuál es el trabajo de él que tiene que hacer cuál es esta misión ayudar a los demás uh -huh. y es, él ha estado usando esta información para ayudar a otros. ¿Él lo sabe? Sí. ¿Cómo es que le ayuda a los otros? Le abre la puerta uh -huh. a su prosperidad y a su libertad. Uh -huh. ¿Y por qué es que no abre esa puerta para él mismo? Tenía, estaba bloqueado. Uh -huh. Y en Mhm. Uh -huh. Y ahora Tu mejor uh -huh. Más claro y listo uh -huh. Muy bien Y cuando empezamos Vimos Ese planeta Donde él volaba Con su caballo grita Cuéntame más de eso de esa vida Eso está dentro de la Tierra uh -huh. Cuéntame de eso Me entré por una cueva Y al final de la cueva Entré adentro del planeta uh -huh. Dentro del planeta tengo familia uh -huh. de otros planetas y qué hacen toda esa gente dentro del planeta viviendo uh -huh. en paz y armonía y juan carlos lo visita en alma una sola vez uh -huh. ¿cuándo fue eso lo llevaron ahí lo llevamos uh -huh. ¿De, de qué forma lo llevaron en sueño uh -huh. ¿Cuántos años tenía él? 21. Uh -huh. ¿Ese era el tiempo cuando él volaba astralmente? Ese fue el tiempo en que le hicieron una brujería para matarlo. Uh -huh. ¿Y qué pasó? ¿Le quitaron la brujería? Lo curamos. Uh -huh. La tenía en el estómago muy bien y qué más cuéntame más de esa, esa vida de su familia me vio como una, un hombre de piedra sí. todo ellos dirigen son antes de dirigir el jefe es el de, rubi, el de la mera la los demás tienen diferentes funciones. Pero yo no pueden manifestarse. ¿Son de otra dimensión o frecuencia? Son de otra dimensión. Uh -huh. Pero están aquí en esta tierra. Están aquí, mami, dirigiéndome. Uh -huh. Hacia donde tengo que dirigirme. Entonces, de maestro. ¿Es de esta tierra? ¿De dentro de la tierra? No, no. ¿El maestro de él es Higher Self? Sí. sí ¿Y él no podía comunicarse contigo antes? No ¿Y ahora? Sí uh -huh. Entonces él tiene preguntas sobre cómo puede conectarse mejor contigo ahora ¿Cómo puede hacer para conectarse? En el agua. En el agua. Cuéntame. Meditar debajo del agua. Mm. Va a conectar. Su conexión está debajo del agua. Entonces él, el alma de él es de acuático debajo del agua, agua. entonces cuando se está bañando por ejemplo sumergido dentro del agua eh, está bien él sabe cómo es hacer eso sí muy bien y él me dijo que una vez vio como un ser una una persona hecha de agua dónde fue eso un planeta uh -huh. Es una civilización muy avanzada. ¿Dónde es esa civilización? Un planeta un millón de años luego. ¿Y qué hacía Juan Carlos ahí con ellos? Tratando de buscar uh -huh. su planeta. Entonces cuando él hacía su, sus vuelos astrales, él estaba buscando este planeta que se destruyó. Estaba buscando su planeta. Uh -huh. ¿Y qué le pasó a este planeta de él? Ah, se destruyó. Uh -huh. Y las almas que estaban ahí, su familia, ¿dónde están ahora? No sé. ¿Y eso cómo lo hace sentir sabiendo que él perdió esa familia? Triste. ¿Qué podemos hacer hoy para llenar ese alma con, con más luz? un rayo de luz violeta en su cuerpo muy bien vamos a hacer eso ahora mándale esa luz violeta a su cuerpo ...y dime lo que pasa con eso. No se siente mejor. Muy bien. Y ya, ya que se está sintiendo mejor... ...él tiene preguntas sobre sus dones. El maestro le dijo o su, uh, su entrenador le dijo que era muy telepático. Vamos a ver qué más usa él en esta vida. Tiene energía en su mano para uh -huh. curar. Para curar. ¿Y de dónde viene eso? ¿Viene de otra vida? ¿O es algo que él tiene? Es algo que él tiene. Uh -huh. ¿Y qué, cómo puedo usar eso? en esta vida actual curando a la persona con su mano uh -huh. crea energía que activa las células microscópicas del cuerpo muy bien y él necesita estudiar para esto y algo tiene dentro de él vino con eso vino con eso muy bien ¿Y qué otros dones tiene él? ¿Qué distinción? Uh -huh. Saber cuándo algo va a suceder antes de que suceda uh -huh. ¿Y para qué puedo usar eso ahora? Porque para el boxeo lo necesitaba, pero ¿ahora? Para prevenir uh -huh. Muy bien, muy bien y él dice que le gustaría abrir su tercer ojo. ¿Está abierto ya? Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué lo estaba bloqueando? El implante en el cerebro. Uh -huh. ¿Y quién le puso ese implante, por favor? Cuando lo sacaron de su planeta. Uh -huh. Tenía mucha información. Uh -huh. Y tenía miedo que la cogieran. Cayeran malos de otras personas, uh -huh. otras civilizaciones. ¿Y quién le puso el implante? Su master. Su master. ¿Y ahora? ¿Le han quitado ese implante? Sí. Uh -huh. La esposa del master. Muy bien. Ella trabaja con eso. Muy bien. ¿Esa era la que él vio? Sí. Uh -huh. Otra especie. Otra especie, muy bien. También dice que quiere limpiar las chakras. ¿Cómo lucen? La chakra del estómago. Uh -huh. El color naranja. Necesita limpiarla. Muy bien. ¿Quién quiere ayudar con eso? Master. Muy bien. Dile con pues lo que está haciendo. Dime cuando haya terminado. Muy bien. Él me dice que quiere atraer energía positiva a su vida. Y me imagino que hoy hemos cambiado muchas cosas. Tiene la habilidad de crear todo. ¿Cómo? ¿Cómo puede crear esta abundancia que tanto desea que la perdimos? Su mente uh -huh. ¿Qué tiene que hacer? Concentrarse uh -huh. Vamos a empezar ahora A crear esa abundancia Vamos a ver la prosperidad delante de él, la abundancia en su salud, en sus relaciones, en su felicidad, en todo lo que toca. ya que tiene esa energía sanadora vamos a ver las relaciones que están en su vida creando esta prosperidad y abundancia muestra la vibración que necesita tener para traer esa vibración de abundancia Y vamos ahora a mandar Todo esto al universo Como un pedido Como una orden De cómo esta vida de, debe Ahora realizarse Con mucho amor Y mucha abundancia de felicidad Y dime cuando haya llegado al universo. Muy bien. Él dice que le gustan mucho los cristales. Lo lleva en su cuerpo. Quiere saber qué tipo de cuarzo debe llevar? Mortavit. Uh -huh. Mortavit. Tiene uno. Uh -huh. Y cuéntame, ¿esos cristales tienen algo que ver con la tierra? ¿Con su conexión debajo de la tierra? Moldavi viene del espacio. Uh -huh. Tu meteorito. Uh -huh. Tiene todos los el elementos que necesita. Muy bien. Y cuando él se pone esto. ¿Qué le da? activar verdadero mm, Muy bien ¿Y significa algo el tamaño que tiene puesto? Puede ser de cualquier tamaño Necesita más grande Más grande, muy bien ¿Lo tiene que tener puesto en su cuerpo o lo puede tener en su hogar? En su cuerpo En su cuerpo, muy bien Entonces voy a pedirle a su ser superior que por favor lo mande le mande la piedra que sea perfecta para él ¿estamos de acuerdo? Sí. muy bien vamos a ver hemos puesto este, este oro por todo su cuerpo vamos a ver si hay algo más que ha lastimado vamos a ver los ojos el cerebro Ojo oh, en mi cerebro. Uh -huh. Con mucho golpe muy temprana edad. ¿eh? Pero está sano ya. Muy bien. Eso lo arregló el, el maestro. Sí. Muy bien y ahora vamos a ver cuál es el dolor que tiene el tendón Aquiles ¿qué es eso? solo deseado Le desearon que se cayera, se lastimara. Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién hizo eso? Una persona que quiere su posición. Uh -huh. ¿Y cómo está conectado él a esta a esta persona? Mira a ver si tiene algún cordel conectado. No. Le envió una presión, uh -huh. pero no pudo tocarlo solamente lo, lo empujó por eso se lastimó. okay podemos mandar la energía a su tendón para completamente sanarlo Sí muy bien. Dile con lo que le está mandando. Uh -huh. Con luz azul Muy bien Dime cuando haya terminado Muy bien Juan Carlos tenía una pregunta sobre sus vidas pasadas. ¿Cuántas vidas pasadas ha tenido él? Muchas. Muchas. ¿Y por qué le mostró esa tan importante del niño? Descarga ese dolor, uh -huh. esa separación. Uh -huh. Y ese dolor, uh -huh. ¿lo ha hecho boxear? Está luchando, uh -huh. mucha lucha. Entonces por eso cuando fue niño, en esta vida, quiso sacar esa energía esa lucha que tenía luchó por salir de la pobreza uh -huh. y del dolor uh -huh. entonces ya entiende por qué entró en eso tenía que pasar por eso hacerse uh -huh. más fuerte y ya que sabe que es fuerte, necesita esa lucha más. Necesita luchar para él ahora. Uh -huh. Para su felicidad. Uh -huh. ¿Quién lo va a ayudar? Toda su familia que está con él en las dimensiones. Uh -huh. Muy bien. este momento muy bien y cómo se puede puede conectar con esa familia está conectado con ellos todo el tiempo muy bien muy bien gracias y ahora hay alguna pregunta que no he preguntado que quiere decirle a él cualquier otro mensaje a Juan Carlos Su sueño. Ahora abrir la puerta. Muy bien. Ya hemos com completado esta sesión. Bienvenido <risa> ¿Qué te acuerdas? Vamos a cambiar esas piedras A estas Para que te Te sientas más uh, Aterrizado ¿no? ¿Cómo te fue? Fue bien Mm. Viste bastante uh -huh. Y el cuerpo, ¿cómo se siente? Siento bien el cuerpo Eso, más liviano Más liviano, ¿Y sí. está vacío Increíble, ¿eh? Tiene uh -huh. una bola ahí Sí mm. Increíble ¿Eso es algo que quiere compartir? Ya uh -huh. <risa> yeah. Increíble Sí. Viste muchas cosas. Ah. Ya ves como todo te afectó. Ese tiempo en, el, en el, la nave fue increíble. ¿eh? Sí. Era como una raza de robots. ¿Sí? Habían eh. dos o tres tipos de especies. Uh -huh. Y vino uno con armamento, uh -huh. de ropa de armamento. Uh -huh. La mujer era como un. Me dijiste como dinosaurio. Tiene un tipo de, de, de piel como dinosaurio. Parecida a humana, uh -huh. pero no era humana. Uh -huh. Azul. Azul. Con, con color pelo oh, naranja. Color naranja y. Pecas. Pecas, negra. Pero no sé si era su vestido o era parte de ella. Sí, que como flotaba, como, ¿no? Sí, como un tipo de traje. Sí, sí. Como un tipo de layer. Wow. So, ella fue la que me estaba arreglando. Y eh, era como la doctora. Uh -huh. Sacándote la placa. Estaba sacando mis placas del medio de mi cerebro. wow ¿Y tú sentías algo? Sentía. Wow donde estaban, como decir, aparte de tu cerebro, como en el medio, todo alrededor. Wow. Pero esas placas eran como tipos de cristales, como decir, cuando te envía un pone una luz para ahí, no entra para allá, sino rebota. Wow, increíble. ¿Qué sesión? Wow, wow. Wow, Qué sesión más interesante Bueno, cuéntale a todo el mundo cómo te sientes Oh, Me siento bien, siento satisfecho Agradecido de haber tenido esta oportunidad uh -huh. Para poder saber mucho más, mucho más de quién soy uh -huh. Y ahora, ¿cómo te sientes? Siento libre Wow. Siento libre ¿Tú pensaste que iba a ser algo así? Nunca. <risa> nunca pensé. Increíble. Sí, nunca pensé que... ¿En una nunca. nave? Nunca pensé. Ahora, sé. de joven, tuviste una nave, ¿no? De joven, siempre he visto nave. Uh -huh. Y ahora puedes entender por qué. Sí. Sí. Ajá. Y parece que el ego tuyo, porque tuvimos que, que callar tu ego, porque no quería que viera que nada, ¿Te acuerdas de eso? No, el ego entró y dijo, no, no está preparado y entonces por fin te dejó pero yo creo que el ego ha, ha parado antes Sí, puede ser. Uh -huh. puede ser ¿Tú piensas que te acuerdas de todo o no? Por, por lo uh -huh. de parte. ¿Cuál fue la parte que, que, que te, te hizo sentir más? Uh -huh. y esto es un señor que murió uh -huh. uh, y, y, y estaba muy cerca con él sí, uh -huh. muy, cerca. muy cerca y ahora está libre, él también él también está libre, uh -huh. yo también sí. wow. entonces recomienda esto a otros Le recomiendo a todo el mundo que tenga cualquier inquietud con sus problemas personales, emocionales uh -huh. Uh -huh. que venga y lo resuelva la sí. mejor, una de las mejores soluciones que pueda hacer en su vida. Así es. Y hoy estamos en Brooklyn, en Nueva York. ¿Y de dónde tú vienes? Yo vengo de Prospect Park en Brooklyn. En Brooklyn. Entonces estamos cerquita. Estamos cerquita, 20 minutos. Sí. Pero cuando vean este video, yo no voy a estar en Brooklyn. <risa> Así que no me digan, quiero sí. que, que esté en Brooklyn, uh -huh. porque yo yo me voy por todas partes del mundo. Uh -huh. Y y entonces, si quieren una sesión conmigo, lo que tienen que hacer es ir, ir a mi, mi sitio web. Tengo en español o en inglés, albaalonsohypnosis.com o albawineman.com. Y ahí hay una página de eventos. Um, en inglés es Out of Town, la página de Out of Town. Y ahí tiene que suscribirse a mi boletín. Esa es la única manera de buscar una sesión conmigo. Cuando salga ese boletín, mensualmente te va a decir dónde voy a estar. Y ahí, ahí tiene que hacer un clic inmediatamente a, al calendario y si hay sesiones, va a salir. Si no hay sesiones, no, no, ya no hay cupo. Así es que um, ojalá le, le ha gustado esta, esta sesión. A mí me gusta bastante. Bueno, Fue bueno, bien, bien interesante y ojalá lo conozca a ustedes también. Bueno, bueno bye. Bueno. Dame ese abrazo que, que me, lo merezco. ¿eh? Uh -huh.